Permiso para recibir la condecoración que se me otorga. La condecoración es para ti y todo el personal que está bajo tu mando en el Estado de Bolívar. Por la victoria del sábado 23 de febrero. Sábado de defensa de soberanía, defensa de la paz. Y sábado que la victoria nos perteneció. Muy bien. Gracias, mi comandante. Orden cumplida. Adelante, muchas gracias. Chaves vive. La patria sigue. Independencia. Y, y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esequibo. Nace Ezequivo. en el Ezequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. Y la condecoración que se motor. Igualmente, condecoración para usted. Pero cuando digo usted, para todo el personal de la Guardia Nacional Bolivariana que obtuvo la victoria defendiendo... La soberanía, la integridad, el territorio de Venezuela ante la agresión que se pretendió de Colombia. 23 de febrero fue día de victoria absoluta para la patria, ante el mundo y ante el pueblo.